Ya nos vamos a la comunicación telefónica porque se encuentra conectado Luis García de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor uh -huh. de Tucumán por algo que veníamos mencionando ayer, que también contábamos hoy, este posible paro de, de colectivos y el, el rumor que va creciendo uh -huh. en el medio también condimentado, imagino, por lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, después de lo que sucedió, empezamos nuevamente a hablar de esto, pese a que acá hay otros conflictos. Sí, eh, todos los meses sucede lo mismo, hay que hacer cuentas, eh, la plata no llega, y ese tipo de cuestiones que vienen atravesando hace rato el, el transporte aquí en Tucumán, ¿no? Luis, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias como siempre por tener unos minutitos para charlar con nosotros y terminar hablando de, de, del conflicto, que no encontramos solución, no se encuentra un punto medio. ¿Qué es lo que pasa? Porque se está hablando de un paro. Eh, sí, lamentablemente siempre volvemos a lo mismo, hablar del conflicto del transporte, de las demoras en, en enviar los fondos de parte del Gobierno Nacional, porque el, el mes pasado, el mes, mejor dicho, el mes de febrero, mediado mediados del mes de febrero se firmó una paritaria a nivel nacional para eh, aumento de sueldos hasta el mes de junio, programado hasta el mes de junio, y después hay una próxima revisión para el resto del año si seguimos con inflación. Eh, el gobierno nacional se comprometió a enviar los fondos en tiempo y forma, los fondos de, los, de las compensaciones tarifarias nacionales en tiempo y forma o sea, dentro del mes calendario lo cual significaría que el mes de febrero los tendría que haber mandado durante febrero eh, las compensaciones de marzo las tendría que haber mandado durante el mes de marzo bueno, el gobierno nacional no está cumpliendo con ese compromiso no envió los fondos del mes de febrero, tampoco los de marzo y bueno, y nosotros estamos haciendo frente a la paritaria con los aumentos de sueldo, con los aumentos que originan la inflación, este, bueno, pero no se puede aguantar ya más una situación de este tipo sin que el gobierno nacional remita los fondos de los compradores país. Uh -huh. Lo cual hace que la situación de las empresas se torne muy difícil y está ahora peligrando el, el pago de sueldos normales a la gente como corresponde. Uh -huh. Estamos hablando ya de tres meses de deuda del gobierno nacional, eh, así como viene el, el tema es muy difícil continuar, ¿no? Y por supuesto, por supuesto es muy difícil. Ya están ya van a ser hacer meses exactamente, ya estamos en abril. Claro. Este es muy difícil y considerando, adicionándole algo algún ingrediente más a esta, a esta a este a este complejo problema, la inflación. Claro. Los ingresos de las empresas son fijos eh, en, en el tiempo porque el último aumento fue este, el año pasado. Entonces de ahí vamos con el mismo valor, con el mismo valor. Los, los subsidios son iguales, durante todo el año 2023 van a ser iguales todos los meses del mismo importe. Mm. Y bueno, eso te va comiendo, la inflación te va comiendo, al tener ingresos fijos y los gastos que se van aumentando semana a semana hace que la prestación del servicio sea cada vez más difícil, independientemente del pago de sueldo el pago del sueldo podemos suponer que están calzados con los subsidios nacionales, pero bueno, pero el mantenimiento diario de las unidades este, no se puede mantener con el aumento desmesurado de los precios y los ingresos estáticos. Claro. Si uno tendría que hacer la la cuenta más o menos de lo que es ese mantenimiento. Después siempre se empieza a hablar también de eh, el tema de los boletos, porque el usuario siente que paga eso hay hay hay muchos partes muchas partes interesadas en el medio digamos que después se terminan viendo afectadas por supuesto por supuesto hay mucha hay mucha gente que, se, que está afectada por la prestación de servicios independientemente del pasajero que es el principal este, el principal afectado en el caso de, de, de que se paralice la actividad pero después hay actividades que también dependen del transporte de pasajeros los repuesteros este, la gente que presta algún servicio adicional las reparaciones de aire acondicionado mm. este, las, re, las reparaciones de, de, de los motores hay mucha gente que está involucrada en la actividad y que también se ve afectada porque al no tener no contar con los ingresos con los ingresos para poder hacer frente a esos a todos esos gastos y bueno se paraliza la la, la cadena de, de pagos mm. y se va perjudicando a, a muchos sectores en, el, en esta actividad Luis, eh, realmente preocupa la situación en la que se está viviendo el transporte aquí en Tucumán. ¿Tienen relación, ustedes hablan con el Ministerio de Transporte de aquí de la provincia, a, para ver si se puede conectar a nivel nacional? Porque esto realmente está llegando a un momento que está cansando. Uno entiende que hay que pagar sueldo, que hay por un montón de cuestiones, pero digo, eh, vienen prometiéndoles que les van a abonar todos los meses y estamos con un retraso muy alto. Eh, ¿Hay comunicación con el Ministerio aquí de, de Transporte? Sí, sí, sí. Ahí, a ver, este, paremos la cosa. El gobierno provincial también tiene que poner su parte en las en compensaciones tarifarias. Sí. Está, digamos, obligado, por haber, por haber firmado un adendo, un compromiso, un convenio con el gobierno nacional, está obligado a poner la misma cantidad que pone el gobierno nacional. Ahora, la parte provincial está al día. Está al día. Sí, Hoy, es sí. el segundo día hábil del mes de abril, uh -huh. ya, está en, ya está caminando el expediente para el subsidio provincial del mes de abril. Bien. Ya está caminando. Estimamos y esperamos que pueda salir mañana. Esperamos que pueda salir mañana. Ahora, el, el otro trámite, las gestiones ante el gobierno nacional, sí se están haciendo a través de la provincia, por supuesto, se están haciendo para acelerar los fondos, pero el problema de fondo aparentemente es la falta de efectivo mm. del gobierno nacional. Porque hay cuatro provincias a las cuales le enviaron los fondos del mes de febrero, el viernes pasado recién, el viernes pasado, a cuatro provincias solamente. Las otras 20 provincias estamos en espera, por un motivo, por otro, por siempre encuentran una, un, una justificación para no enviar los fondos. Luis, Pero ¿en esas cuatro provincias está Buenos Aires? No no no está bueno bueno sería o sea que de a poco va llegando el mensaje de a poco muy de a poco que hay es es un país completo ¿no? la nación es de, de todas las provincias porque siempre el, el Por beneficio supuesto. apunta a lo mismo Por su, no no pero pero a ver el beneficio para el AMBA sigue existiendo claro. eso en paralelo digamos, el AMBA es otro otro universo porque ellos están con el, ya cobraron marzo claro. no claro, solo claro, febrero bien. sino están al día, están está al completamente día. al día. El AMBA está completamente al día y... Tiene oh, subsidio, no. el, tiene el, subsidio el gasol, tiene subsidio de un montón de cuestiones, por y, claro. y tiene por un su ministro su o su dos, su dos su ministros su golpeados. golpeados. Bueno, hay otra bueno es, otro tema, es otro tema que pero también tiene que ver eso, con... El... Eso sí. es otro tema que, que es, es paralelo a lo que pasa, pero acá la realidad es que Tucumán claro. está siendo como el más olvidado, a pesar de que el gobernador ha formado parte del gobierno nacional. Claro. Sí, hmm. sí, sí, sí, sí. A pesar sí, de pero eso, lamentablemente... Pero lamentablemente lo, los fondos no no no no salen, para el interior del país no salen. Qué locura, qué locura. Si esto se mantiene, Luis, de esta manera, en el transcurso de los días, lo más seguro es que pueda llegar a ver un paro. Eh, lamentablemente, no es lo que nosotros buscamos, no es lo que queremos, pero bueno, y no es lo que nosotros propiciamos. Uh -huh. Pero simple, pero la gente, bueno, llegado el momento del día del pago y, y no se le puede hacer efectivo el sueldo, uh -huh. eh, eh, seguramente irán a tomar alguna medida de fuerza. Uh -huh. Pero <coughs> nosotros, si bien en épocas de pandemia estábamos atrasados con los subsidios nacionales, también estábamos atrasados con los sueldos porque la gente eh, aceptaba y, y aguantaba un poco que se le pague fuera de término hoy ya terminada la pandemia este, bueno, hay que pagarle en tiempo y forma, pero los fondos no llegan, entonces nos, ponen, nos ponemos en un problema financiero terrible en las empresas que lamentablemente va a terminar en una, en una medida de fuerza que no es buscada por nada Claro, porque el trabajador trabajó todo el mes y, y uno dice, bueno, pero yo trabajé todo el mes, ¿qué culpa tengo que, claro. que no llegue? Yo necesito Exactamente. El, el salario, porque ya ni siquiera me alcanza el salario, ¿no? porque esa es una por, cuestión por supuesto, que no es, no es responsable de la empresa, es responsable de una cuestión no, económica no. que pasa en el país. Y es justificable la, la posición del empleado. Trabaja uh -huh. y si se le demora una semana el sí, pago, este, ya no es lo mismo la capacidad este, de la plata claro. en una semana. ¿Sí? Entonces... Sí, es sí, justificable sí, sí. La, la, la posición de ellos también. Luis, estaremos a la espera, a la expectativa uh -huh. de lo que vaya sucediendo, que finalmente se, se pueda concretar el paso que sigue, que es eh, siempre esperando de nación. Hoy es 4 Hoy es 4 de abril. Hoy es cuatro de abril. ¿Cu ¿Cuánto sería el tiempo de espera? <risa> y ya, pues, mire, estamos esperando... Ya estamos tarde, ¿no? <risa> claro, estamos esperando desde febrero, así que ya no sabemos, ya, ya, ya no podemos hacer... Le, le cuento, perdón, que me tome un par de minutitos, eh, eh, en el mes de enero, sí eh, en, en el mes de enero, se vendieron unos cheques uh -huh. pensando que el subsidio iba a llegar el día 20, 23 de enero. Okay. Y llegó el 23 de enero y no había cómo cubrirlo los cheques porque el subsidio nacional llegó, el subsidio del mes de enero uh -huh. llegó uh -huh. el, 12, el 15 de marzo. Oh, no, en, no, entonces... Pero... Entonces, imagínense el costo financiero que significó eso, 60 días de que se entregaron cheques para el 23 de enero y el subsidio, para y la plata para cubrir esos cheques llegó el 15 de marzo. El costo financiero que eso significó este, fue muy alto, fue muy alto. Por eso usted me dice cuándo estimamos que llegarán y la verdad que es un misterio. Sí, sí se va trabajando y, mucho y, la paciencia y en el medio cómo vienen haciendo estos meses Exacto. cuando no llega el dinero, y el endeudamiento, endeudamiento, ya el vamos? Endeudamiento, qué, eh? ¿qué cifra ya van en deuda ya más o menos, alrededor de cuántos millones, en la nación nos está debiendo Dos meses de 580 millones, dos meses por ser rondados, ¿no? dos meses de 580 millones, claro. mil millones, ¿Y millones. En el, en el medio, Luis, lo que mencionábamos, el mantenimiento de las unidades, que eso también hay un costo mensual eh, previsto, más allá de lo que pueda surgir, ¿no? Pero el, el mantenimiento punto? en sí, más o menos, ¿qué número ronda? Bueno, en gasoil en gasoil solamente son 100 litros por día por unidad. Bien. Tenemos, como de 800 unidades por 100 litros, por 210 pesos el litro, es muchísimo, ¿no? sí. por día, ¿no? Y todo eso, mientras tanto, es claro, se va haciendo... Tiene que poner la empresa. ...una bicicleta sí. en, el, en el medio. Bueno, este sí. la, este, esto es lo que pasa. Eh, es la realidad, en lo que le golpea, duele cuando lo contamos, cuando Luis comenta también, esperemos que se pueda resolver y que el Gobierno de la Nación recuerde que hay otras 20, eh, provincias. 20 provincias que están esperando eh, lo que corresponde exactamente Luis, y te... mucha gente detrás de esas 20 provincias. exacto exacto. exacto eso siempre lo es algo que hay que remarcarlo y, y uh -huh. bueno están ustedes para hacerlo para lo que necesiten difundir acá vamos a estar y como siempre haciendo el, el seguimiento de este conflicto que ojalá en algún momento como siempre decimos la próxima comunicación o sea qué bien qué lindo llegó sí. todo estamos al día y estamos todos contentos. Ojalá, ojalá, ojalá Luis. Ojalá, ojalá, sí. Gracias, buena jornada. Muy bien, Muy bien a disposición.